¿Estamos en vivo? Por favor ponme un comentario ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Y dime de dónde me estás viendo. Bienvenido a mi canal Me llamo Ronnie Rorick. Yo soy de Alemania Todos los días puntual y confiable Como Reloj Suizo publico videos sobre criptomonedas para ayudarte de aprovechar al máximo este maravilloso mundo cripto. Voy a hablar ahora sobre Bitcoin y Ethereum sobre la corrección que estamos viendo y qué podemos esperar cuáles niveles voy a Voy a mirar yo. Va a ser muy breve. Va a ser muy breve. Es domingo. Es la noche. Y yo sé que todos quieren ya descansar. Entonces lo voy a hacer lo más rápido, lo más corto posible. Ok. Aquí estamos. Sí, por favor no te olvides darme un like. Y si me quieres ayudar comparte este video ok mira ahora estamos viendo que si has visto mi video de ayer ya te había dicho que puede ser que vamos a tener una corrección hacia este punto aquí sí porque aquí pues está muy cerca el, el soporte del fi, de Fibonacci que estás viendo que ya hemos eh, tenido aquí una vez como resistencia Aquí dos veces como resistencia. Aquí también teníamos en un principio resistencia. Eh, ofreció soporte y ahorita otra vez soporte. También coincide con esta línea de tendencia. Entonces yo creo que este nivel de 42.600 debe de aguantar. ¿sí? Si ahorita rompemos hacia abajo no es muy bueno. ¿sí? Estás viendo también aquí el volumen. El volumen está disminuyendo ligeramente, pero realmente el volumen de compras aquí ahora no, no me convence mucho. Entonces tenemos que ver que no bajamos por esto aquí, por los 40 los 600. Eh, por otro lado, si confirmamos ahora, si confirmamos ahora y vamos aquí, confirmación y ya subir, eso es muy favorable. ¿sí? Ahí el mercado... Muestra que él, este anterior soporte, eh, resistencia, tanto este como este, ¿sí? Donde no quería dejar pasar el precio de Bitcoin ahora, lo está aceptando como un soporte y no quiere que el precio baje más y ya estamos listos para ir, pues, los próximo, el próximo nivel que yo miro aquí es 40 y 47, ¿sí? No creo que haya mucha resistencia, pero pues tú sabes que siempre sube, baja, sube, baja sube, baja, un momento aquí viendo, a ver si están viendo el en vivo, sí, creo que está aquí voy a hablar obviamente hoy en este video sobre una señal de compras que estaba en la mañana y que se desapareció voy a ver aquí que estamos en TikTok, también estaba en TikTok muy bien, Airdrop Chen, gracias, ok perfecto, seguimos, Ethereum Ethereum también conoces mis mmm, niveles que estoy mirando aquí, estamos en el chart de cuatro horas vemos aquí el EMA Ribbon y desde ayer ya te dije que yo creo que vamos a testear otra vez hemos llegado un poco más para abajo 28, 98 y yo bueno aquí está muy muy cerca como los 2850. En 2850 eh, voy a mirar si ahorita tal vez bajamos aquí y otra vez subimos. Entonces yo voy a agrandar mi posición en Ethereum. La tengo abierto. La estoy agrandando. Um, y pues no, no veo ahorita señales de que Ethereum pueda tener una reversa. Podría. Um, bajar, um, como tú ves aquí, siempre tenemos una subida, corrección, subida, corrección, subida, corrección, subida, corrección, subida, corrección. Entonces es muy normal, es muy normal. Um, hoy estamos también en el cierre, cierre. No, mira, ya cerró, ya cerró esta semana y la nueva vela, bueno. Cerró en verde. La nueva vela que abrió ahorita, hace dos horas, empezó rojo. No es buena señal. Las noticias que vemos ahorita de Ethereum, eh, pues son muy favorables. Entonces yo creo, aquí este nivel estoy mirando y míralo tú también. Mil, eh, 2.850 y si llegamos, ¿cuál es el próximo nivel que miro? Pues los... 3,300, creo que vamos a recuperar, ya estuvimos en 3,100 y algo, estuvimos en 3,191, casa 3,200 y el próximo nivel de que yo estoy mirando aquí son 3,300, 3,400, pero vamos a esperar ahorita las próximas horas, si vamos a confirmar aquí, por otro lado, cuando bajamos por debajo de 2,770, es para mí una señal que mmm, hay que tener cuidado, a lo mejor ahí ya voy a cerrar mi trade en pérdidas um, porque no, no he puesto ahorita stop loss porque quiero agrandar el trade y dependiendo qué detecto yo de razón como razón por la, por la bajada si nada más simplemente es una corrección porque la gente toma ganancias o si está pasando algo diferente entonces voy a decidir si cierro el trade o lo dejo abierto bueno si tú quieres saber todo eso del trading gente que hacen trading que han hecho trading hace muchos años que te pueden ayudar Tú sabes que tenemos un grupo VIP aquí abajo. Eh, entras, eh, hay un enlace de mi grupo en Telegram. Es el grupo más grande. Más de 30.000 personas hay en este grupo. Es el grupo más grande. Es gratis. Totalmente gratis. La gente siempre me pregunta, ¿cómo puedo entrar en este grupo? Aquí abajo en la descripción encuentras el enlace. Ok, bueno. Seguimos aquí. Um, ¿Cuál fue la señal que se desapareció? Mira. Tú sabes que yo desde ayer... Te estoy diciendo que el, la media móvil de periodo corto se está cruzando con el de periodo largo del hash ribbon, de la potencia en que los mineros están minando Bitcoin que resulta de la cantidad de equipos que está prendido y conectado a la red. Cuando los mineros dicen, no, vamos a capitular, se llama capitulación de mineros, no, no, eh, no, sale el, el, el, no me sale porque pues, cuesta más la electricidad que, que produce el Bitcoin porque está muy bajo el precio, entonces capitulan capitulan, apagan sus equipos y el hash rate baja y entonces pues, podemos ver precios más bajos porque la gente ve eso como algo preocupante. Al contrario, cuando los mineros ya otra vez prenden sus equipos y el mm, la media móvil la banda de media móvil, media móvil periodo corto se cruza con la largo um, entonces hay señal una señal para que nosotros vemos oye los mineros vuelven a prender a sus equipos, algo está pasando um, vamos a comprar y ya he hablado muchas veces de este indicador ayer también, y estás viendo que por ejemplo de aquí de julio 2020 hasta diciembre 2020 varios meses que es muy muy raro que, que aparece y apareció hoy en la mañana pero se desapareció otra vez es decir que hay, había una ligera un ligero movimiento tal vez y por eso se desapareció y el de la del semanal obviamente no no apareció tampoco sí um, ¿Qué hay que hacer? Pues nada, esperar. De todas formas, cuando aparece este indicador, no quiere decir que inmediatamente debes de comprar. ¿sí? porque Por ejemplo, si tú ves aquí, ¿sí? aquí um, estaba el indicador. ¿sí? Por ejemplo, aquí ¿sí? apareció el indicador cuando el precio estaba más o menos en 19.500 y después bajó a 17.500, bajó 2.000 dólares, eh, 10%, ¿sí? Entonces, no quiere decir que inmediatamente debes de comprar cuando aparece esta señal, para nada, pero es un buen indicador que me dice, ok, los mineros confían en Bitcoin y actualmente estás viendo que aquí tenemos exactamente aquí un rechazo, estamos en esta línea que ya hemos sido rechazado varias veces. El cierre semanal era muy bueno, tendría que estar por encima de 41, por encima de este aquí, para seguir en un patrón, bueno, favorable, ¿no? No patrón, pero en una tendencia favorable, y lo hemos logrado. Entonces, eh, se ve muy bien. Y vamos a esperar simplemente hasta que se cruzan bien, hasta que aparece la señal, miramos un poco y estamos preparados para eso, aquí mira si tú quieres saber aquí está, Crypto Avances tú le das clic aquí y entras inmediatamente al grupo en Telegram ¿sí? muy bien ahora um, aquí también tienes todos los enlaces hay un sorteo donde te puedes ganar mil dólares en Bitcoin un uh, uh, dos Ledger Nano y también, obviamente, eh, acceso a nuestros productos, al grupo VIP, a los cursos. Um, entonces, um, aprovecha. Aprovecha aquí simplemente un sorteo. Ahí te explico todos los puntos, todos los pasos que tienes que dar. Aquí está, digo exactamente, sí, qué hacer tercer lugar. Inclusive son 10 personas con... Um, 50 dólares en Bitcoin y 10 ganadores de 300 dólares en diferentes premios, eh, productos, accesos, como lo quieras llamar. Entonces te conviene de participar en este sorteo. ¿sí? Simplemente entra aquí en este enlace. Y obviamente tú sabes que Bybit, Bybit es nuestro patrocinador, es una exchange muy confiable, muy grande. Oye, hay nada más 83 likes, por favor dame un like y comparte este video en redes sociales con amigos, familiares conocidos para que la gente tenga acceso a la información y aquí abajo encuentras también mi robot, el robot que estoy usando encuentras bonos y herramientas que te ayudan de ganar dinero con criptomonedas bueno eso fue todo, es domingo es noche, no quiero alargar mucho el stream um, voy a ver aquí ¿Por qué las señales aparecen y desaparecen? Porque, mira, um, tienes que entender que todos los señales, o la mayoría de los señales son señales que simplemente se basan en um, movimientos históricos, ¿sí? Es decir, que dice, cuando esta media móvil, esta media móvil su, um, cruza a esta, normalmente debe subir el precio, pero no es una garantía, ¿sí? Y a veces cuando ya... Una media móvil se quiere cruzar y, y este script, este guión de esta señal dice, cuando sucede eso, este número se acerca a esta, pon la señal. Pero si después hay algo y se aleja otra vez, ¿sí? O en vez de haberse cruzado vuelven a, a, a alejarse, puede desaparecer esta señal. ¿Ok? Okay, dice, quita tu vídeo no se ve ah, bueno, ok, pues ya pasó no se vio la señal ah, ok lo voy entonces a hacer ahorita aquí bueno, no se vio la señal pero de todas formas, <ríe> no está sí, aquí está el diario y hoy en la mañana, si tú estás en mi canal en Telegram, viste hoy el, la foto ¿sí? viste la foto y ahí estaba claramente visible, te lo voy a mostrar aquí, Mira. aquí lo estás viendo, ¿sí? aquí está el chart diario, un día, aquí ves la señal, ¿sí? aquí ves el movimiento, aquí ves donde topamos aquí y todavía no había una vela roja, aquí estaba, perfecto, ahora estás viendo, hay una vela roja, el precio va para abajo y se, te, se desapareció la señal, nada preocupante, son cosas que pasan, entonces, eh, bueno, muy bien, yo estoy en TradingView y de nuevo lo tengo Ronnie, ok, voy a ver ahorita aquí en este momento, voy a actualizar la página, no, aquí no aparece, en el chat diario no aparece, bueno, voy a terminar, voy a terminar el Zoom por hoy, eh, ya son 15 minutos, te deseo un excelente domingo. Tú sabes que tenemos un sorteo. Entra, hace tres días hice un video donde eh, tenemos un sorteo de puedes ganar una participación en el curso Master Trading que va a volver a empezar ahorita en unos días que tiene un valor de 500 dólares te puedes ganar, simplemente ponle un comentario y participas en el sorteo y dos personas van a participar en el servicio VIP donde tienes señales de trading cada día soporte cada día un chequeo de mercado en vivo donde tú puedes participar una comunidad que se conecta donde yo también obviamente estoy presente hacemos zooms, reuniones te conviene entra, participa en el sorteo y comparte este video comparte este video en redes sociales dame un like, déjanos aquí um, calentar un poco el algoritmo y voy ya a contactarme más seguido voy a hacer esas pequeñas cápsulas de Bitcoin y de Ethereum porque creo que ya eso es lo que más quieren ver la gente muchas gracias nos vemos entonces mañana que pases una excelente noche y Vamos a ver qué pasa ahorita. No es buen momento ahorita para entrar en una posición. Eh, mejor mmm, yo me esperaría. Yo ya estoy en posiciones, pero ya desde 36 agrandí en 38. Eh, la voy agrandando más y más y más y más. Tengo mis stop loss ya muy en ganancias y la de Ethereum pues la estoy viendo, pero si no estás en una posición no es buen momento.